La Maestría en análisis del Discurso es una carrera que se creó en el año 96, que ha tenido numerosas cohortes, los ingresantes pertenecen a distintos campos disciplinares, justamente porque se piensa en una carrera interdisciplinaria, y que tiende de alguna manera a formar en un campo académico de envergadura, como es el campo que estudia la discursividad abordamos las distintas disciplinas que estudian justamente los discursos. Por el otro lado, tiende a formar egresados que sean capaces de participar con prácticas profesionales en distintos ámbitos y sobre todo que sepan analizar los discursos, es decir, pensar en analizar el discurso como una práctica interpretativa que articula saberes procedentes justamente de esas disciplinas que estudian la discursividad con los saberes de los espacios a donde los discursos han sido producidos.